familiaricémonos con aquellos pasajes de la Sagrada Escritura, que nos inviten a unirnos siempre con la Divina Voluntad. Y en especial, cuando nos acontece alguna adversidad más aflictiva, muerte de padres o hijos, pérdida de bienes, u otras, no te canses de repetir, sí, Padre mío, alabado seas, por haber sido de tu agrado que fuese así, Mateo 11, 26. Aprovechémonos sobre todo de la oración enseñada por Jesucristo, fiat voluntas tua, si in cielo et in terra, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Decía el Señor a Santa Catalina de Génova que dijese siempre el Padre nuestro, afirmándose particularmente en aquellas palabras, y rogando que su santa voluntad se cumpla en este mundo con la misma perfección con que la cumplen los santos en el cielo, hagámoslo así también nosotros, y nos santificaremos indudablemente. Extracto de la conformidad con la voluntad de Dios, de San Alfonso María de Ligorio.